Yo creo que, que jornadas como la de hoy son eh, fantásticas para conectar a otras mujeres y para dar visibilidad a proyectos y a iniciativas que, que pueden digamos, animar a otras mujeres a hacer lo mismo o simplemente para, pues, para ver qué es posible. ¿no? A ver, yo creo que el mundo cada vez es más digital, es importante para todo el mundo eh, considerarlo y desde luego la mujer es la mitad de la población, con lo cual no veo... ¿Por qué no podrían incorporarse en el mundo de la tecnología? De hecho, las mujeres tienen muchísimo que aportar eh, en muchos sentidos. Es decir, que podrían eh, liderar proyectos o dedicarse al desarrollo, al diseño, a cualquier parte de, de, de una compañía tecnológica. No veo por qué tengan que tener ninguna desventaja con respecto a los hombres.